Bueno, qué placer y qué honor poder entrevistar a este compañero, amigo también, y que bueno, que me alegro mucho de su triunfo y quería felicitarlo hoy en persona. Aunque no es mucho de hablar, es más, siempre de grabar, está detrás de la cámara con su música, y es que los artistas son así. Y bueno, pues hoy me alegra muchísimo poder entrevistar a, a Pío, Pío Valle, Proyer", Proyer", que es el nombre artístico ...de, bueno, de como tu música, de como DJ, ¿no Pío? Bueno, pues muchas gracias por dejarme que te entreviste en primer lugar. Ah, pues, pues muchas gracias a, a ti por, por entrevistarme. Bueno, la verdad es que tú llevas muchísimos años trabajando... ...has hecho reportaje en el mundo entero porque has estado hasta en Rusia... ...en muchos sitios y que, bueno, pues se mantiene siempre igual... ...que parece que no han pasado los años con todo lo que tienes que contar... ...de tu vida profesional, ¿no Pío? ...bueno sí, la, la verdad que como cámara ya llevo 25 años... ...y he tenido la suerte de, de trabajar por, por casi todo el mundo... ...y de, y de subirme a, lo, a los escenarios con, con muchísimos grandes artistas... ...son cosas que me ha enseñado mi, mi trabajo, que, que me encanta la verdad. Pero también la música siempre te ha llamado y siempre pues, has compuesto... ...y hoy por hoy ya eres un referente... ...te llaman de todos los sitios... entra en certamen... ...que entran muy pocos... ...y de hecho... ...ahora vamos a hablar de un tema... ...que me gustaría pues darlo también a conocer... ...y que es muy importante destacar los DJ de hoy por hoy... ...que hay algunos que cobran... ...yo qué sé, millonadas... ...y que están muy bien cotizados... ...y es muy bonito... ...cómo se combina esta música... ...estamos en otra generación... ...y hay que hablar de ello, ¿no?... ...¿cómo ha sido toda esta trayectoria? Tío? Eh, bueno, yo realmente empecé a producir música para, para los anuncios cuando el YouTube en, empezaba a cortarte los los audios pues entonces de, decidí en, empezar a, a, a producir mi propia música para los anuncios de la, de la televisión para, para la, la local y fue como como empecé lo que pasa es que luego esas esa música la, eh, ...ya me puse a investigar un poco más y a, y a aprender un poco más sobre la estructura de las canciones... ...y de, y de producir una, una música de 30 segundos o, o 40 segundos para un spot... ...pues ya pa pasé a un, a un tema de dos minutos y medio, tres, cuatro... ...y la verdad que me ha ido bien con la, con la producción, pero eh, hoy, hoy día... Eh, no puede un músico vi, vivir de la, de la música que, que, que produce porque la, la gente ya no compra discos entonces fue cuando me, me puse a, a pinchar como, como como DJ que es diferente pro, producir a pinchar claro pues sí, por bueno, ahí muchos grandes ¿no? de los DJ no la Paris Hilton que ha venido mucho por aquí también que bueno pues siempre nos encanta pero se dice que los DJ pues que copia mucho, copia mucho y mezcla, ¿no? Pero sí que es verdad que como tú has dicho antes, también componéis, que se habla mucho de copiar, pero no es cierto, también se compone mucha música, Los DJs se compone, ¿no? Sí, bueno, hay, hay DJs que son pro, productores y hay... ...y hay otros que no, que, que, que se dedican solamente a, a mezclar... ...tan buenos son los unos como los otros... ...pero hay DJs que, que sí que producen su, su, su propia música... Como en, ...como en mi caso... ...lo que pasa que luego cuando montas una, una sesión... ...de una hora o dos horas... ...pues a lo mejor entran ahí 50 temas... que ...hay temas que son tuyos, que los has producido tú... ...y luego hay, hay otros temas que son de, de más gente... ...se mezclan y... ...y eso es una sesión de un DJ... Bueno, ya has estado en una desconcierto, ...que sé yo que has estado ahí subido al escenario... ...con millones de gente ¿no?... ...bueno, gente, ¿no? he tenido la suerte de... de compartir car cartel con, con... algunos de los mejores DJs del mundo en el, en el... Dream Beach... ...pero tengo que aclarar que donde yo... ...donde yo pinchaba era en el, en el escenario Red, Red Bull... ...que teníamos 65.000 vatios... ...y los DJ de main stage o de, de escenario principal... ...eran los grandes realmente... ...que ellos disponían pues, pues de más o menos 500.000 vatios de, de sonido... ...pero bueno, es una suerte el poder haber compartido el, el cartel... ...y haber hablado un poco con ellos en el, en el backstage... ...porque eso sí, sí que he podido... ...y la verdad que en muy poco tiempo me siento muy orgulloso sí, de la eso... Lo ha defendido muy reguete bien Pío... ...la ha defendido muy bien... ...y ahora vamos a hablar de los proyectos de futuro... ...porque los hay, los hay en Puerta... ...cuéntame un poquito cómo son estos proyectos... ...bueno a, ahora mismo en España no tengo fe, fechas con, confirmadas... ...esa es la verdad... ...pero sin embargo en el extranjero hay un refrán que dice... ...que, que nadie es profeta en su tierra y parece que ahí sí me están haciendo más más caso pero bueno por el momento me apunté a un, a un concurso para pinchar en el en el main stage en el escenario principal de, de uno de los festivales más importantes que hay en en, en tokio y, y, he, y he pasado a la, a la semifinal soy el único dj ...es español que lo ha conseguido y, y eh, europeos creo que somos dos... ...o sea que bueno, ahora queda también la, la fase de la, de la final y, y a ver si hay suerte... ...y me, y me llaman para, para pinchar allí. Estoy segura que sí, eso va a ser un trampolín ya... ...para que te conozcan ya mundialmente... ...que te damos mucha fuerza, mucha energía... Para que así sea, ¿hay maneras de verlo en, en Instagram, en alguno de estas redes sociales? ¿Hay alguna manera de seguirte, Pío? Sí, en, en cualquiera de, la, de las redes so, sociales, en el, en el Instagram, en Twitter, en Facebook o en Mixcloud, eh, poniendo Pío Valles con V. Eh, mm -hmm. Os, os van a salir los links a mis redes sociales y en, en todas tengo puesto los enlaces tanto con las sesiones di, DJs como con la música que, que produzco. Que es muy diferente el, el producir un, un tema que el mezclarlo como, como DJ. Es, es diferente, pero bueno, al mismo tiempo también van unidas las dos cosas. ¿Cuáles son tus referencias de DJ y qué no me los puede dar? Bueno, ahora mismo yo, en, lo, en, la, en las sesiones que pincho, pues uso muchos temas de Will, Will Spark o de, o de Kashmir, son dos DJs que me, que me gustan bastante. Y luego, como, como productores, pues tuve la oportunidad de, de conocer a, a, a Alan Walker en el Dream Beach, y es un, es un productor que me, que, me, que me gusta mucho como produce, Alan Walker, así. ¿Para dónde te seguimos? Dinos todos los lugares, todos los sitios donde te podemos seguir, Pío. Eh, pues en, en, en el Instagram, eh, Pío, Pío Valles Project o en el Twitter, son, ¿Te seguir, no? son la, las dos redes donde más fuerte estoy. Ahora mismo, Y en, en concreto en el Instagram, pues he, he tenido la suerte de que DJ y Mag... Japón me, con, me ha compartido algunas de, mi, de mis publicaciones en sus historias y entonces eso ha hecho que, que aumenten los fans en el Instagram y que la gente empiece a, a conocerme. A Tokio y cuarto la familia te seguimos ahí a Tokio, ¿eh? Vamos a ir mirando ya billetitos para acompañarte. te deseamos mucho éxito. Pues eres gracias. genial, eres un, un tío legal, es una persona única, de verdad que nos encanta siempre hablar contigo, siempre en la misma línea, nunca has cambiado en tantos años que te conozco y la verdad es que se te coge cariño, se te quiere y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias por estar hoy en esta entrevista, que sé que no te hace muchas gracias, pero te tienes que ir acostumbrando para un futuro. Muchas gracias, Pío. Enhorabuena. Muchas gracias, Elena.